Señores, vamos, vamos, vamos rápidamente así, con ya. esto. Señores, ayer en La Vega, en vilo totalmente, ayer. Señores, miembros de la Policía Nacional rescataron ayer Sara y salva a una recién nacida que horas antes había sido raptada por desconocidos en la vivienda de su madre, en Cutupú. Eh, sí, qué qué bueno. La niña de un mes nacida fue robada mientras estaba acostada en su cuna eh, en la sala de la vivienda cuando su madre se encontraba en el baño. Tras una exhaustiva investigación, los, la policía eh, estableció que la bebé fue raptada por Anibel Cabaldera Crisóstomo, Anilias Anni, de 35 años, residente en el sector Arroyo Hondo, de ese distrito municipal. Además, fueron apresados por el caso Alfredo Castro Gómez y yo Marlin del Carmen Colón Ramos. El informe explica que la mujer, Anni, hizo creer a sus cercanos que estaba embarazada para simular que la criatura que raptó era la que había dado a luz. Pero Dios mío, señor. Wow. ¿Eh? La Vega, señores, desde finales de la tarde hasta anoche, en vilo totalmente por este caso, y gracias a Dios esta niña la encontraron. Oh, miren qué cosita tan linda, Dios. Entonces, eh, Óyeme, que ella se hizo amiga de la madre, según leí los las informaciones, se hizo amiga de la madre, y verdad, haciendo confianza y todo, y después en el momento. Oportuno, se robó a la niña y después fue al, al otro lado y, y, dijo, y le dijo que eso era una niña de ella, pero ven acá, mija. Ahí hay problemas serios en el caco para saltar con una cosa así. Dios mío, esto Este es el momento ayer cuando encontraron a la niña ¿eh? y lo llevaron. Señor, un aparataje tremendo de la, pre, de la prensa urbana de, de La Vega. ¿eh? mi saludo para ellos. Ay, uy, uy, hijo, ahí está sí, Hamilton hey, Pacheco. Amigo nosotros, ¿eh? Sí, amigo amigo de nosotros. nosotros. Ahí está haciendo eh, su trabajo. El papá Tarima, él es pueblo. Sí, está activo, ahí está más fuerte que no vecinos no suerte. <risa> <risa> Señores, ya, la gente está como loca. ¿Cómo esta muchacha hace eso? Sí, ¿Qué es esto? Eh? Como que no generan, Tienen que leer la Biblia, la <risa> <ya una> palabra, <risa> como ustedes sientan vacío del caco. <risa> Sí. De Dios, que, claro. Que, no, en serio, usted siento turbado, llame al men, que no tiene nada que hacer o El bajo mundo. ¿Eh? El bajo mundo y hablen con ellos. Por usted no puede estar con esa loquera de que va a una niña Diga que ustedes en el otro pueblo que es suya. Pero lo que te digo, o sea, eh, es eso esto? es un problema ahí mental, porque a nadie con dos, con dos dedos de frente, ¿verdad? No se, no se le puede ocurrir eso. Pero no hay gente allá arriba. <risa> ahí, está, ahí está la doña, ahí, la ilustre, que quería. La, Decir que será su hijo, que estaba preñada a ella. ¡Qué linda! Bueno.